Les apuntaba, hay que analizar otra noticia que, Elena Pérez, bienvenida, buenas noches, se ha confirmado hoy, aunque es verdad que en los últimos meses el gobierno ya había lanzado un globo sonda para ver cómo caía en la sociedad, la noticia de que tendremos que pagar, porque finalmente, Elena, tendremos que pagar por usar las autovías, no las autopistas, que también las autovías... Hoy se confirma lo que ya se había anunciado. El gobierno sigue trabajando en su plan para implantar peajes en nuestras autovías, aunque eso sí, evita hablar de ese término, del de peaje y habla de tarificación. Esta medida entraría en vigor en el año 2024 y el precio que rondaría sería el céntimo por kilómetro recorrido. Lo ha confirmado el secretario general de Infraestructura, Sergio Vázquez, en una entrevista radiofónica. Mientras, el Ministerio de Transportes justifica este pago con la necesidad de paliar el déficit económico de la red viaria y también dice la ministra, Raquel. Sánchez para mantener el buen estado de las carreteras. Eso sí, señala que será una tarificación justa, rigurosa y sostenible. Bueno, llama la atención, gracias Elena, digo, llama la atención que hace tan solo unos meses el Gobierno eh, hacía justo lo contrario, es decir, levantaba algunos pequeños tramos de peaje que se hacían gratuitos para el uso de los coches y que, en cambio, ahora apuesta por esa vía que ya había anunciado o que había dejado caer de cobrar por las autovías. Es cierto también que es un debate que se puede sostener con cifras, con argumentos de cada lado y que, además, también algunos países de Europa han apostado por esa vía, la del pago en las eh, autovías, desde hace algún tiempo. Ese es el debate que queremos mantener a partir de ahora. Lo vamos a hacer con Juan Francisco Lazcano, que es presidente de la Asociación Española de Carretera. Eh, Juan Francisco, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también con Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Al que no le ha gustado un pelo ese Bu anuncio del Gobierno, la confirmación del Gobierno, por parte del Gobierno, de que se va a cobrar en el medio plazo por el uso de las autovías. ¿Por qué, Mario? <risa> Bueno, nosotros desde hace 11 años ya nos manifestamos contrarios a este tipo de medidas cuando en nuestro vecino país Portugal se implantó un sistema que creo que va a ser el modelo que se va a utilizar en España, que es pagar por el uso de infraestructuras que han sido financiadas por todos los ciudadanos, el uso de las autovías. ¿no? Eh, ya en la experiencia portuguesa fue muy negativa, eh, nada más implantarse hubo una disminución del tráfico en las autovías, que son carreteras eh, que tienen un nivel de seguridad mucho más alto que en la red convencional, entre un 30 y un 50%, y además tuvo un efecto negativo muy importante. Pero es que además yo creo que aquí hay un discurso que es un discurso eh, falso, porque los automovilistas ya estamos pagando por... El, la conservación de las carreteras, que ese parece ser que es el problema, que no se invierte lo necesario en la conservación de carreteras. Yo tengo que facilitar unos datos. Los automovilistas ya contribuimos al Estado con más de treinta 30.000 millones de euros al año. La conservación en las carreteras, lo que sería necesario... Que estiman los expertos en que sería necesario para mantener un buen nivel sería un 2% del producto interior bruto, aproximadamente unos 1.800 millones de euros. Pero es que ese dinero apenas se ha invertido en ejercicios anteriores. El 2019 eh, el presupuesto era de 800 millones, el 2020 lo mismo, eh, al año siguiente eh, un millón de euros y para el año que viene se presupuesta un millón doscientos mil. ¿Qué quiere decir? ...que de los 30.000 millones no se está justificando eh, por qué no se invierte lo necesario en el mantenimiento de las carreteras. Por tanto, es un discurso que entiendo que es eh, falaz porque, por una parte, se pretende cobrar, pero no se eh, acredita o no se garantiza que ese dinero se vaya a invertir en el mantenimiento de las carreteras. Bien, Mario, por tanto, ya tenemos eh, los primeros eh, argumentos en contra de esa medida anunciada por el Gobierno de cobrar eh, peaje, digamos, en, en las autovías. Usted dice, aquellos países en los que se ha puesto en marcha no ha funcionado. Caso de Portugal, dice, no es cierto, no es cierta la filosofía de fondo, que paguen más por el mantenimiento de las carreteras quienes más lo usan porque ya lo hacen. En cambio, también, hay argumentos a favor, Juan Francisco Lazcano. ¿Cuáles? Sí, ayer además tuve la oportunidad de escuchar sí. eh, de primera mano, porque estaba allí, a la secretaria de Estado del Ministerio de Transportes, precisamente anunciar esta decisión, que ya parece una decisión política aceptada, y que la estamos esperando desde 2009. Y Mario lo sabe, ha, ha dicho muy bien desde, desde cuándo este tema precisamente está preconizado por la Unión Europea. Y la Unión Europea no habla de impuestos. La Unión Europea habla de eh, una tarifa por el uso de un servicio público, como las tarifas que se pagan por el uso aeroportuario, portuario ferroviario, pero nunca por el uso diario. El, yo, es, no, los 30.000 millones que se pagan eh, a los que han he hecho referencia, Mario, son impuestos. Yo, aquí estamos hablando, insisto, de una tarifa por el uso de un servicio público. No es un impuesto, es eso, una tarifa por el uso de un servicio público. Por lo tanto, no se compadece con otras cargas impositivas en las que yo no voy a entrar. Probablemente eh, pues pueden tener un reajuste, pueden tener, pero no es ese el, el tema. El tema está en que eh, efectivamente hay un déficit en las carreteras de 7.500 millones por efecto de conservación, que eh, en Europa 23 países tienen tarificada por 100% de la red, que hay una directiva europea que ya desde el año 2009 dice que es necesario eh, tarificar porque el que usa paga y el que contamina paga, y hemos llegado a esta situación, que era una situación esperada, era una situación demandada, y, y que, insisto, Mario, eh, y tú lo sabes muy bien, eh, no se compadece con esa carga impositiva que pueda eh, estar en el transporte, en, en, el, en, en el uso de los carburantes, etcétera. etcétera, Es un tema completamente diferente. Y yo creo que el Gobierno lo ha adoptado al final no solo por, por el tema de, de, de, del déficit de conservación. Yo creo que hay también una sensibilidad eh, con, eh, con eh, que, que viene ahora precisamente por el mecanismo de recuperación y resiliencia donde Europa eh, eh, exige que se cumpla en ese sentido la directiva europea pero quiero preguntarle y esa es la realidad sí, digo... y, hay, y hay un tema perdona don José Luis muy rápido sí eh, muy rápido la Perdón. le hemos perdido Justo cuando le íbamos a preguntar, aprovechando además que eh, Juan Francisco eh, estuvo ayer en ese momento en el que la Secretaría de Estado anunciaba que finalmente sí pagaremos por las autovías, le íbamos a preguntar si especificó cómo y si especificó cuánto pagaremos. No sé, Mario, si eh, se conoce cuál es la propuesta del gobierno en esa dirección. Hay una eh, posibilidad que es el pago por uso directamente, es decir, lo más similar a un peaje o una tarifa, que era lo que más o menos nos apuntaba eh, Juan Francisco. Bueno, se puede utilizar la terminología que se quiera y si quiere podemos llamarlo donativo, voluntario, que quiere el Gobierno, que paguemos los automovilistas. Yo mmm, no sé cómo calificarlo. En cualquier caso no es verdad y es un discurso que fala que venga impuesto por la Unión Europea. La fiscalidad en el transporte es un debate que está sin resolver en la Unión Europea y por tanto aquí se mezcla todo, porque... Una cosa es la fiscalidad para el transporte de mercancías y otra que se pretenda cobrar a todos los usuarios. Y además yo no tengo tan claro que esto sea o se vaya a llevar a efecto. Yo no lo tengo tan claro a la vista de las declaraciones que los socios de gobierno están haciendo en eh, los medios, en las redes sociales, que no van a tolerar que se cobre por el uso de los peajes. Eh, son declaraciones de los socios de gobierno y, por tanto, yo no lo veo tan claro. Pero, en cualquier caso, yo creo que es un sistema este, injusto. Yo creo que el problema que afectará, además, a la seguridad vial, como afectó en Portugal, porque hubo un desvío de, las, eh, un desvío de los tráficos que iban de, de usuarios que iban por carreteras más seguras, se derivaron por no pagar el peaje a, eh, a carreteras eh, más inseguras, como son las carreteras convencionales de doble sentido. Ahí no, entramos eh, pues, en otro riesgo, efectivamente, Mario, el riesgo sí, de que se puedan me... incrementar los, los accidentes. Bueno, esa es la propuesta que está ahora encima de la mesa. Nos agarramos a eso que decías de que tú crees que no es seguro que finalmente claro, se lleve a, a la, a la en práctica. En cualquier caso, sí. permíteme por sí, dar unos sí. datos... Porque son evidentemente, que Juan, eh, lamento que no lo haya sí. podido exponer él. Ya desde el año 2011 proponían el cobro de una tarifa, como él bien ha dicho. Esto estaba para los vehículos ligeros entre 5 y 12 céntimos por kilómetro. Eso suponía para un usuario menos, un medio, un automovilista medio, supone eh, un incremento de impuestos al año de 2.000 euros. 2.000. Euros. Ya estamos pagando mil. Eso creo que en una situación económica como la que tenemos no es adecuado. Y si trasladamos este mismo cobro o eso de que pague por el uso, lo podríamos trasladar a cualquier otro servicio público como la sanidad y sería injusto, insolidario, que por ejemplo una gente, la persona más enferma o la persona más mayor que va a necesitar ir más al hospital tenga que pagar por ese servicio. Bueno, decíamos, esa es efectivamente la filosofía de, de fondo. Lamentamos no haber podido recuperar esa comunicación con Juan Francisco Lazcano Acedo, presidente de la Asociación Española de la Carretera, que estuvo además ayer en ese acto en el que la Secretaria de Estado anunció la intención del Gobierno de cobrar eh, por el uso de las autovías. Gracias, Mario, y también le agradecemos enormemente a Juan Francisco eh, Lazcano los argumentos, que también los hay a favor de esta eh, alternativa, que además, en buena medida, viene cuando menos sugerida, es verdad, por la Unión Europea.